Bueno, Loli, que es una gran amiga de Paula y de su familia, y que también regenta mucho ese restaurante, que va mucho por allí a degustar esas paellitas, esos arroces, ¿no? Todo ricos que están, están exquisitos. ¿Cómo es como... tu amistad con Paula? Mi amistad muy grande, como hermanas. Además, yo la conozco a ella. Yo tenía mi casa antes aquí, pero en el 94 me vine con mi marido ya y nos instalamos para vivir. Y fue en el 95 ella abrió su siringuito y desde entonces pues tengo amistad con ella. Además, te voy a decir una cosa, Lenita: las chapas es calidad de vida te da la vida y te da la juventud y todo, aquí se vive muy bien... ...lo que pasa es que claro, la distancia para mí es mala ahora... ...porque ya, ya ahora estoy conduciendo... ...pero dentro de nada no me dejan el carnet... ...un taxi, se coge un huventud y, entonces, y para ...claro, tengo mi casa en venta... ...que me va a costar mucho trabajo en dejarla... ...pero ya es necesario bajarme a, al centro... Y nada más tranquila, me gustaría mucho trabajo dejar la chapa, pero bueno. Que siga la amistad por muchos años más. Está con Paula, yo me bajo como con ella, estoy con ella allí, tomamos una copa, o sea que la vida nuestra pues, es muy bonita. De que amistad, amistad por muchos años. De por amistad por muchos años y los que llevamos. Gracias. Y contigo igual, igual y Pepe. <risa> bueno, hasta ahora.